Miércoles 25 de enero recibimos la terrible noticia que el salsero Héctor Rey de la Isla del Encanto, Puerto Rico, había fallecido. Se le llega a conocer como el Guaraguao de la Salsa. En 1989 forma parte de la orquesta Salsa Fever como cantante principal bajo la dirección del director musical, arreglista y productor Julio Gunda Merced. Héctor Rey cosecha éxitos tales como... De Tan enamorado, una noche más, te voy a saciar de mí, adicto, perdóname y fuera de mi vida. Pero es en el 1991 donde su carrera tomó otro giro y firma bajo el sello musical MP Musical Production. Es apreciado, como un clásico a nivel internacional, de su álbum, al duro, te propongo, haciéndolo el favorito de muchos, de la misma manera, hay amor, no sé vivir ya sin tu amor, ya no es lo mismo, te sigo queriendo, todavía, te buscaré. Luego viene un segundo álbum de nombre, personal, donde da a conocer, a pesar de todo, y, he vivido esperando por ti, entre otros. Después de algunos años de ausente. Regresa a finales del 2009 con su más reciente trabajo discográfico Legacia de la Salsa junto a Randy Plaza